Adiós Bitcoin, estos son todos los riesgos de las nuevas leyes que amenazan a las criptomonedas. Desde el colapso de FTX, los gobiernos alrededor del mundo han buscado establecer un marco legal para este tipo de activos. Todos los detalles. El colapso de FTX llevó consigo grandes consecuencias para el mundo de las criptomonedas. No solo cayeron los precios de las principales monedas digitales, como Bitcoin y Ethereum, sino que se generó desconfianza ante la inestabilidad del mercado debido a la falta de un marco legal. Si bien varias empresas criptográficas han manifestado la necesidad de establecer nuevas regulaciones, aún no está determinado qué implicarían este tipo de normativas vinculadas a las criptomonedas. ¿Qué pasará con el Bitcoin y las criptomonedas en el futuro, según el Foro Económico Mundial? Adiós Bitcoin. Las tres altcoins que muestran signos positivos ante el estancamiento de la criptomoneda. ¿Por qué se busca regular las CRIPTOM o, -O NEDAS? En general, la regulación es algo bueno para las personas que quieren invertir en criptomonedas. Mercados más seguros significan más confianza pública, lo que a menudo significa que los precios subirán con el tiempo. De este modo, este marco regulatorio tiene como objetivo proteger a los inversores y preservar la estabilidad financiera para así fomentar el atractivo del sector de los criptoactivos. ¿Qué pasaría si las CRIPTOM o, -O -E fuesen reguladas? La regulación de Bitcoin y otras criptomonedas tiene el potencial de hacer que el mercado sea mucho más seguro. Es probable que siga siendo una inversión riesgosa, pero con protecciones para los inversores, es menos probable que el mercado pueda enfrentar mucha manipulación externa. Sin embargo, el estado regulatorio de algunas criptomonedas aún no está claro, y muchos gobiernos buscan regularlas como valores, monedas o ambos. El establecimiento de regulaciones de forma repentina podría llegar a dificultar la venta de criptomonedas o mismo provocar una caída de precios en todo el mercado. ¿Por qué es tan difícil establecer R -E -G -U -L -A -C I o -N -S? Una de las razones principales por la cual resulta tan complejo definir cómo regular el mercado cripto es que muchos de los legisladores no tienen un buen conocimiento práctico de las monedas digitales y todas sus novedades e innovaciones actuales. Además, otro de los problemas que se presentan es que, si las instituciones criptográficas son tratadas como instituciones de depósito regulares, que requieren grandes capas de capital y mucho personal legal, es probable que toda la innovación planteada por personas del universo criptográfico disminuya considerablemente. En conclusión, el colapso de FTX ha llevado a una mayor consideración de la regulación de las criptomonedas por parte de los gobiernos alrededor del mundo. Aunque la regulación tiene el potencial de hacer que el mercado sea más seguro y fomentar la confianza pública en las criptomonedas, también puede dificultar su venta y provocar una caída de precios en todo el mercado. Además, Establecer regulaciones puede ser difícil debido a la falta de conocimiento práctico de las monedas digitales por parte de los legisladores y el temor a que la innovación en el campo de las criptomonedas disminuya debido a la necesidad de cumplir con requisitos regulatorios excesivos. Dale me gusta a este vídeo y comparte con tus amistades. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuestras publicaciones. Rico de Cuna.